Espero que disfruten. Eh, aquí les voy a poner una imagen que motiva esa, esa tranquilidad, esa paz. Que se vayan así, como una montaña. Entonces, ahí donde estamos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eh, acomodarnos, eh, darnos este regalo y voy a intencionar este regalo es decir ¿qué quiero lograr ahora con este espacio de media hora que me voy a regalar con qué intención quiero hacerla y nos vamos a dar un chancecito para pensar en ello cuál es la intención de la práctica de hoy Y vamos a iniciar inhalando profundo. Y vamos a ir relajando poco a poco todo nuestro cuerpo. Suavemente voy a ir liberando las tensiones del cuerpo. Visualizando que puedo darle paz a la cabeza, relajo la cabeza, la cara, relajo. Voy dándole paz a mi cuello, soltando las tensiones del cuello. Libero de tensiones los hombros y sigo por los brazos, las manos, suelto. Inhalo profundo y voy relajando. Ahora relajo poco a poco la espalda liberándola totalmente de las tensiones. Inhalo profundo, relajando el pecho, llenando de paz mis pulmones. Suelto la tensión, relajo, Así voy relajando también el estómago. Suelto todas las presiones del estómago. O sigo soltando tensiones de las piernas, de los pies. Si voy a dar paz y armonía a todo mi cuerpo, que se relaje totalmente. Inhalo profundo y suavemente voy a visualizar a mi ser en esta casa del cuerpo. Aquí van quedando acumuladas. Todas las emociones, las ideas, las palabras, todo lo que he vivido durante el día y también en el pasado. Entonces voy a visualizar que en esta casa del cuerpo hay un cuarto en el que todo eso está acumulado tantas cosas que son de desperdicio entonces para poder estar en paz voy a limpiar es todo eso las escenas las palabras y lo voy a hacer con paciencia, con tranquilidad. Visualizando que todas esas cosas acumuladas las echo en grandes sacos. Diciendo ya. Pasó, punto final. Lo que sea que pasó, ya pasó. Y lo echo al saco. Es un alivio cada vez que voy desprendiéndome de cosas acumuladas. Todos esos sacos. Los voy a sacar de mi interior. Saco tanto peso. Y es una alivio. Cuán liviana, oliviano me siento. Ya puedo poner un punto final. Y así en mi interior hay espacio. Cuando está limpio hay pureza. Hay claridad. Cuando hay ese estado, puedo concentrarme. Y al ver esta imagen que tengo frente a mí, voy a concentrarme en esa luz. Pensando que ese sol representa al alma suprema, a Dios, como una fuente de luz, de paz. Y me visualizo como si estuviera en lo alto de la montaña. Donde hay silencio, frescura, tranquilidad. Y me concentro en recibir. A ello voy a recordar quién soy soy un alma con el derecho de recibir todo de la fuente sí. Tengo derecho a tomar todo de la fuente. Soy un alma totalmente cercana a esa luz. Puedo sentir esa presencia sutil, dulce y suave porque tengo el derecho de acercarme. Ese es un derecho eterno. que ni siquiera yo puedo quitarme. Es un derecho espiritual. Y esta conexión con la luz... Va trayendo paz, dicha, y disipando la oscuridad. Y sigo esa dicha y suelto el sufrimiento. Desconecto mi mente del sufrimiento y la conecto con la paz. la paz que sana, que es como una pomada suave al corazón. Paz. Y luz. Entrego a esta fuente todos los deseos no cumplidos, todos estos sentimientos que a veces vienen de frustraciones o de molestia, porque a veces tengo planes, tengo deseos. Tengo que renunciar a tantas cosas, entonces entrego todas esas cosas a la fuente y las suelto. Libero la mente de todos los deseos y me hago libre, humilde. Abierto a la realidad de la vida. ¿Cuánto peso se quita cuando no impongo mis deseos a la vida? Y los entrego a la fuente. Es como si los soltara al universo. Me desprendo de ellos. Me siento cada vez más profundamente en paz. En este estado estoy más allá de límites, más allá del miedo, donde puedo sentirme bajo esa sombrilla protectora. El alma suprema totalmente protegida, protegido de esa energía pura de paz. Como una sombrilla grande de luz, en la cual no penetra nada de negatividad. Aquí no hay tormentas. Hay protección de amor. Bajo esta luz protectora, puedo finalmente bajar todas estas armas internas con las que me defiendo. Con las que trato de tener la razón. En este momento no necesito nada más. No necesito probar nada ante nadie. Bajo las armas, porque nada me ataca. Estoy libre del ego. No necesito defender el ego. Yo sencillamente soy... Un alma cercana a la luz. Soy un alma libre. Soy un alma llena. Absolutamente protegida por esta energía pura de la fuente. cuán agradable, cuán especial es sentir nuevamente, total tranquilidad. La esencia de lo que soy. Lo que realmente soy. Nada ni nadie puede atacar ni dañar. Porque lo que soy es eterno. Es sutil. Es el alma. Las opiniones de los demás no cambian la verdad de quién soy. Las situaciones externas, tener o no tener, no da más o menos valor a quién soy. Yo soy un alma eternamente cercana. A la, luz, a la fuente nada de este mundo físico agrega valor a la luz. Ya que el valor del alma es ilimitado, es constante. Cada vez me siento más y más cerca a mi propio ser, con más respeto y amor a quien soy yo. Cuán agradable es amar al ser. Y ya no pelear con el ser. Tan agradable es dejar al alma ser lo que es, sin ponerle tanta exigencia, tantas restricciones. Yo soy un alma con el derecho a la paz total. Esta alma que soy yo, tiene todo. En mi interior está todo lo que el ser necesita. Sabiduría. Intuición. libertad poder y todo eso florece bajo esta luz protectora la luz de la fuente Todo lo que está en mi interior, a veces dormido, empieza a desarrollarse, a crecer. Solo necesito sentir cercanía con esta fuente inagotable. Paz y luz. Y amor. Más profundamente. Concentrada. Concentrado. En este estado. se despierta en mí, la capacidad de discernir, la claridad para tomar las decisiones que me hagan libre, feliz. Y que vienen de la paz, no del miedo, no de la frustración, pero que vienen de la sabiduría, del amor, de la paz. Porque la paz atrae paz. Mi amor atrae amor. Y me convierto así en un imán de buena energía. a lo profundo, integrando toda la energía de este ejercicio a mi ser, llenando cada parte de mi ser. Cuán agradable. tan sanador es este espacio. ¿Eso significa? Soy. Y bueno, teníamos siempre una tradición de terminar con un mensajito de este libro de Compañera de Dios. Y siempre sale como algún mensaje bonito para cerrar. Y este es sobre cómo tener una relación cercana, plena con Dios. Entonces dice, tras múltiples múltiples relaciones con otros seres humanos durante mucho tiempo, el alma está tan agotada que difícilmente es capaz de recordar su propósito y menos aún de conseguirlo. Si conviertes al alma suprema a Dios en tu amigo, Él se acercará a ti. Pero es importante que no limites tu experiencia de Dios a solo un tipo de relación. Experimentalas todas. A Él la fuente como madre, como padre, compañero, amado, profesor, guía, hijo. Cada relación te llenará de dulzura. Y si cualquiera de ellas falta, te verás forzado a buscarla en algún ser humano. Y eso es un error, pues ningún ser humano puede ofrecerte tal amor consistente e incondicional. No te contentes con un entendimiento meramente intelectual de estas relaciones. profundiza en ellas. Y ábrete a su experiencia agradable y tangible. Oh. Bueno, muchas gracias eh, a ustedes por haberse conectado, por estar aquí. Nosotros seguimos con este espacio todos los lunes y además lo pueden compartir. Si ustedes creen que esto es útil para alguien, pueden compartir el video. Y también mañana tenemos martes de Charles. Entonces a las cinco y media de la tarde, media hora, vamos a hablar de un tema que nos ayuda mucho también al estado interior, que es el vegetarianismo.